Ahora tú ya tienes el argumento. Ya sabes que hay una técnica básica y una técnica de situación de juego. Pero la técnica de situación de juego es una consecuencia de hacer muy bien la técnica básica. ¿Por qué nosotros vamos a ser buenos profesionales saliendo de la Escuela Vistelis y del curso de expertos? Pues nosotros vamos a enseñar la parte básica, con conocimiento de que esta es la parte básica y que en el juego puedo meter cualquier pie. Por eso que, cerrando esta clase ya casi, para dar un cierre general, a todos lo importante es nosotros aprendemos esta técnica básica y en los vídeos que nos presentamos mostramos esta técnica básica porque es la que vamos a enseñarle a nuestro alumno y con la que le vamos a corregir cualquier eh, dificultad que pueda tener a la hora de, de hacer un golpe o, o bien para mejorarlo o bien para corregirlo porque no lo está haciendo bien